Recuerda que nada que valga realmente la pena es fácil, todo tiene un proceso y debes ser muy paciente con eso. Y debes ser muy paciente con eso. ¿Cómo olvidar a alguien? Sé que no es nada fácil aceptar que una relación amorosa llegó a su fin, y muchísimo menos olvidar a alguien. Es por eso que hoy, intentando hacer que tu ruptura amorosa sea un poco más llevadera, te traigo cuatro consejos súper importantes para olvidar a esa persona que ya no es parte de tu vida. Recuerda que nada que valga realmente la pena es fácil. Todo tiene un proceso y debes ser muy paciente con eso. Pero obviamente poniendo en práctica mis consejos, te aseguro que llegarás a buen puerto. Comencemos. Número 1. Crea nuevos hábitos y recupera viejos pasatiempos. Explora un poco en tu pasado, recuerda qué era lo que tú hacías frecuentemente antes de esa relación y ve qué puedes hacer ahora y qué no puedes hacer. Aquí es muy importante mantenerte activo, buscar cosas nuevas que hacer, invertir tu tiempo, ya sea trabajando, estudiando, investigando, haciendo deporte, leyendo sobre algo que te interese mucho compartiendo tiempo con tu familia, con tus seres queridos, platicando con ellos, saliendo con amigos o conociendo nuevas personas. Número 2. Respeta las decisiones tomadas en el pasado. Mientras estás en el proceso de negación y en transición hacia la aceptación, es muy común que intentes hacer lo que sea necesario para de cierta forma recuperar la relación. Es frecuente que nos empeñemos en hacer todo lo posible para que la otra persona se enamore de nuevo o en otras palabras, caemos tan fácilmente en la lógica de luchar por amor. En este punto es muy importante no confundir recuperar o enamorar con acosar y tampoco confundir amor con posesión, presión u obligación. Aunque el proceso de duelo es muy difícil de aceptar, es muy importante respetar las decisiones que se han tomado en el pasado. Número 3. Escribe cómo te sientes. Escríbele una carta a esa persona. Muchas veces es difícil decir lo que sientes, pero no porque sea difícil dejas de sentirlo. La carta que vas a escribir Puede ser entregada o también no. Simplemente puede ser un texto el cual lo vas a utilizar simplemente para exteriorizar esas emociones, esos sentimientos que a veces no reconoces cuando los hablas o simplemente cuando los piensas. Número 4. Toma tu tiempo. Es muy importante recordar que cerrar un ciclo requiere de un tiempo, obviamente. Cuando has vivido una experiencia significativa, es normal que te tome un poco de tiempo significativo aprender a ver esa experiencia de una manera totalmente distinta y sobre todo positiva. Así que no te presiones. No te presiones a superar de un día para otro. Mira que psicológicamente, superar una ruptura amorosa puede llevar de entre seis meses o hasta dos años. Todo depende de cómo cada persona Vive, comprende y entiende que su relación ya no tiene futuro. Se ha superado una relación cuando vuelves a ver a tu ex pareja y ya no sientes nada. Ni odio, ni rencor, ni amor. Tu corazón ya no salta de emoción y puedes estrecharle la mano si es necesario y desearle todo lo mejor del mundo sin sentir que tu corazón se parte en mil pedazos. Solo ahí... Ten por seguro que has superado ya esa persona. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.